bueno vamos a seguir entonces con la personalización del tema hijo de serie flite eh, habíamos hecho en el video anterior la personalización de identidad del sitio bien antes de seguir quiero mostrarles algo fíjense voy a regresar aquí al backend ok estando en el backend vemos aquí a la izquierda muchas opciones muchas opciones vamos a ver cada una de estas conforme vayamos avanzando en el diseño de nuestra página web eh, por lo pronto fíjense si hacemos aquí ponemos el cursor en acá donde dice Electromotica Ramos que el, el nombre del sitio recuerdan aquí nos aparece esto que dice visitar sitio vamos a hacerle un clic derecho y vamos a abrirlo en una nueva ventana entonces así se vería, se estaría viendo nuestra página web si estuviera esta página web ya en internet se vería así. Lógicamente sin esta franja negra. Esta franja negra solamente la veremos nosotros porque estamos en la administración. Pero un usuario de internet la vería así. Recuerda nosotros le habíamos puesto ya un logo. Y habíamos puesto ese logo aquí también a par la parte izquierda de la pestaña. De la dirección de nuestra página. Bien. Eh, si seguimos avanzando aquí nos vamos a la opción apariencia. Si le damos clic acá donde dice personalizar. Eh, vamos a entrar a la personalización de nuestra página, aquí en medios recuerda nosotros habíamos subido la imagen de nuestro logo eh, pueden ver el video anterior, pero también lo hubiéramos podido hacer aquí a, eh, a través de esta opción, donde dice medios, añadir nuevo si nosotros le damos a añadir nuevo podemos subir los archivos que queramos convenientes. ¿no? por ejemplo voy a subir eh, un archivo, a ver voy a subir por ejemplo este por ejemplo voy a subirlo bien entonces si nos vamos aquí a biblioteca vemos que está ya el archivo subido verdad Aquí está ahí está ya el archivo le podemos dar un clic podemos cambiarle el título a ese archivo por ejemplo mapa le voy a poner mapa podemos poner una leyenda un texto alternativo una descripción no etcétera o podemos borrarlo permanentemente también si quisiéramos acá se muestra acá la leyenda de toda este este esta imagen por ejemplo sus dimensiones el tamaño etcétera ok entonces ahí tenemos el archivo Podemos hacerlo aquí, entonces está bien, a través de la biblioteca de medios. Bueno, entonces vamos a apariencias y personalizar. Bien, personalizar para continuar la personalización de la plantilla, eh, del tema hijo de la plantilla Seriflite. En la clase pasada habíamos hecho identidad del sitio. Esto lo vamos a ver después, secciones de página de inicio, pero hoy ahora vamos a ver opciones del pie de página. Vamos a darle un clic aquí. Y se nos despliegan dos dos opciones tenemos iconos sociales en el pie de página y contenido del pie de página vamos a darle clic aquí a iconos sociales en el pie de página y fíjense ahí nosotros podemos eh, poner nuestra eh, la dirección de nuestro usuario tanto en facebook como en twitter en linkedin en instagram etcétera ok y eso se va a desplegar aquí en el pie de página aquí en la parte derecha aquí que estoy señalando con el cursor vamos a hacer una prueba por ejemplo vamos a ponerle un enlace para facebook ¿ok? entonces ustedes tienen que tener ya su usuario de facebook lo voy a poner aquí fíjense aquí voy a pegar mi usuario de facebook por ejemplo ok entonces podemos hacerlo también aquí de twitter o de LinkedIn de lo que ustedes gusten entonces aquí le damos guardar y publicar. Bien, ahora vamos a refrescar aquí en el front-end. Este es el front-end, se llama, y aquí la administración se llama backend. Ok, entonces vamos a refrescar aquí en el front-end. Y ahora fíjense aquí, ven, aquí se ha desplegado ya eh, o tenemos ya la opción de ingresar a nuestro usuario de título. O sea, de nuestro usuario de Facebook, perdón. O sea, un, un usuario de internet. Eh, podría estar visitando nuestra página y podría darle clic aquí y automáticamente se redirigirá a Facebook para que nos pueda agregar como un contacto ok bien entonces igual para Twitter, para LinkedIn para lo que ustedes gusten vamos a regresar ahora con este haciendo clic aquí y vamos a ver ahora contenido del pie de página le damos clic ahí y fíjense aquí Fíjense aquí, aquí es lo que dice esto, ¿verdad? Esto vamos a ver después cómo lo, lo borramos. Pero, por ejemplo, si aquí yo pongo copyright en el pie de página, por decirle, pongo, se me ocurre eh, ponerle lo siguiente. Y le vamos a dar clic aquí a guardar y publicar. Y fíjense lo que ha pasado, vamos a refrescar acá ahora, en el frontend y fíjense lo que ha pasado ven aquí aparece ya lo que hemos puesto Electrodomótica Ramos ok, bien, ustedes también podrían poner el nombre de su empresa por ejemplo eh, aquí, usar icono de sección direcciones a ver, por ejemplo para la dirección vamos a poner una dirección por ejemplo, se me ocurre, giro un apo. cualquier dirección la dirección que ustedes tengan su empresa o de su oficina etcétera y vamos a darle clic aquí en guardar y publicar vamos a refrescar aquí en el en el front eh, y fíjense aquí se despliega la dirección ya ¿Sí? ahí está la dirección podemos ponerle aquí un, un icono para la dirección por ejemplo pueden poner el, a ver el mapa por ejemplo el mapa de que nosotros eh, que nosotros subimos hace un rato, ¿verdad? Subimos un mapa. Entonces vamos a, a seleccionar una imagen para la dirección. Seleccionamos esta imagen, por ejemplo. Elegimos la imagen. Bien. Y refrescamos acá. Ah, pero primero hemos tenido que guardar y publicar acá. Guardamos y publicamos. Ahora sí, refrescamos aquí. Vamos a refrescar. Y fíjense, ahora aquí está el mapa. Se ve muy grande, ¿verdad? Y es que el tamaño de, de esta imagen, para que sea igual que esta, por ejemplo. Fíjense, de esta imagen de cartita o de esta imagen de teléfono. Esta imagen debe ser de 30 x 30. Vamos a probar ahora, fíjense. Eh, vamos a regresar aquí al backend. Eh, vamos a seguir acá ahora. Eh, por ejemplo, acá podemos poner nuestro correo Vamos a ver, ya vamos a seguir viendo Podemos poner nuestro correo electrónico Pero queremos correr, poner nuestro correo corporativo Ok, entonces para eso debemos crear nuestro correo en el, en el servidor web Recuerden, nosotros estamos usando el, el servicio de Godaddy Entonces vamos a ir a Godaddy Y vamos a crear un correo voy a entrar a godaddy bueno este tutorial también les va a servir para que ustedes sepan cómo crearse un correo corporativo en godaddy ok vamos a entrar voy a entrar inicio sesión me voy a web hosting aquí donde dice administrar vamos aquí a administrar y listo ya estoy aquí en el cpanel y me voy aquí correo electrónico de cpanel crear cuenta, y porque quiero crear una cuenta de correo electrónico y fíjense ya, voy a crear una cuenta, por ejemplo por ejemplo, contacto y arroba, aquí, aquí debe estar la dirección de, del dominio principal, ¿verdad? en este caso mi dominio principal será este electroramos.asesorenweb.com recuerdan que habíamos creado este subdominio entonces mi correo será contacto arroba electroramos.asesorenweb.com ¿verdad? podemos ponerle una contraseña repetir la contraseña ¿ok? y asignarle una cuota verdad una cuota de 250 megabytes por ejemplo estaría bien, bien entonces eh, le damos a clic clic aquí en crear cuenta bien entonces dice que la cuenta ya ha sido creada ahí está la cuenta ya ha sido creada yo tengo varias cuentas aquí entonces, aquí la tienen, ¿verdad? Aquí está. Aquí está la cuenta creada. ¿Ok? Entonces, así de esa manera vamos a crear nuestras, eh, nuestras cuentas de correo electrónico. Entonces, aquí ya vamos al backend y aquí donde dice correo electrónico le cambiamos, ¿verdad? Habíamos dicho que este es contacto, arroba, Electro Ramos punto asesor en web.com Bien, así se llama entonces Así se llama Entonces le vamos a dar guardar y publicar Y vamos a ver ahora Refrescando aquí Y fíjense, ahí está, ¿verdad? Contacto, arroba, electro Bueno, este es bien largo, pero Seguramente ustedes usando un dominio principal les va a salir más corto. Vamos a ver ahora el número de teléfono. Pero ahora actualmente se está usando WhatsApp. ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí un número de WhatsApp. Y vamos a cambiarle este icono por el icono de WhatsApp. Vamos a ponerle aquí por ejemplo más 51 y un número de WhatsApp. Se me ocurre el siguiente por ejemplo. ¿no? Y vamos a cambiarle el icono aquí. Muy bien, entonces le damos clic ahí y vamos a elegir una imagen. Vamos a subir un archivo elegimos un archivo por ejemplo a ver veamos esta imagen por ejemplo y ya le hemos subido ok WhatsApp podemos cambiar el nombre ya ustedes ya saben elegimos imagen y ahora le damos acá en el front end refrescamos pero antes tenemos que guardar y publicar verdad vamos a refrescar Ok, fíjense, ahora sí está el icono de WhatsApp. Entonces este que nos ha salido muy grande es porque el tamaño... Fíjense, vamos a regresar... Eh, vamos a ver, vamos a regresar a la biblioteca de medios a ver. Eh, bueno, les voy adelantando que el, el tamaño para este icono debe ser de 30 por 30 píxeles, ok. Entonces aquí este es muy grande. Debemos editar el tamaño de la imagen a 30 por 30. Muy bien. Si ustedes quisieran... Cambiar esta imagen, bueno vamos a eliminarla porque no nos no, no se ve bien, podemos eliminarla aquí, ¿verdad? Podemos eliminarla aquí, eliminamos, guardamos los cambios, verdad? Y entonces, si refrescamos, ya queda ahí eliminada que le podemos subir otra imagen. Recuerden, la imagen debe ser de 30 por 30 píxeles para estos iconos. Bien. Entonces vamos a ver, les decía, ponemos aquí una, marcamos aquí una X con la X, podemos ir acá a medios y estamos ya en medios, y fíjense esta imagen, esta imagen la que habíamos subido tiene 701 por 499, es demasiado grande, por eso es que nos ha salido, nos había salido aquí grande, verdad? Entonces debemos editarla con algún programa, Photoshop por ejemplo. Eh, o Jin, si, si ustedes usan también es un buen programa para edición de, de imágenes eh, pueden editar el tamaño de esta imagen y ponerle el tamaño 30 por 30 píxeles bien ¿Qué más vamos aquí de nuevo a apariencia personalizar bien entonces ya hemos visto opciones del pie de página verdad ya está ya hemos visto estos dos este ítem también y en el próximo video vamos a seguir viendo los demás